¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Octavio Rojas y voy a estar con ustedes a lo largo de esta sesión que se llama Las unidades en el modelado de nichos ecológicos. Eh, es importante mencionar que eh, no les voy a dar, al final espero no decepcionarlos, no les voy a dar eh, una recomendación final sobre cuál es la unidad que tienen que seguir y qué unidad y cómo la van a definir. No, es algo que ustedes quiero que por ser expertos en los grupos que cada quien conoce, que tomen esa decisión, realmente el principal objetivo de esta charla es hacerlos reflexionar acerca de qué unidades vamos a trabajar y sobre la importancia de pensar muy bien cuál es el objetivo de nuestra pregunta y qué es lo que más nos conviene. claro, va a haber algunas recomendaciones que no sé si quieran seguirlas o no, pero finalmente no es, no es algo que tenga ya un punto final. Pero lo que sí es que hay mucho que reflexionar, ¿no? aspectos que usualmente por provenir de campos fuera del modelado de nicho, sino mayormente quizá de la sistemática, a veces pareciera que los estamos, no sé si olvidando, no sé si obviando o no sé si conscientemente evitando, pero es fundamental que los tomemos en cuenta. Así que, bueno, habiendo hecho esta aclaración, quisiera comentarles pues que así como es importante pensar sobre las coberturas, su resolución, eh, los tipos de coberturas, pues, extensión, eh, el algoritmo de, la, de modelado que vamos a utilizar, eh, cuántos puntos vamos a, a incorporar, eh, la colinaridad entre ellos, etcétera, Tantos aspectos que son tan importantes en el modelado y que ya hemos venido viendo a lo largo de estas semanas. Sin embargo, las unidades no las hemos mencionado y espero eh, lograr mi objetivo. Bueno, empecemos entonces. Nosotros sabemos que dentro de los modelos de tipo correlativos, que son los que estamos mayormente analizando, existen dos, fu dos fuentes principales de información. Por un lado, los registros de presencia, o ausencia si es que se cuenta con ellos, en combinación con variables eh, Cenopoéticas o ambientales, ¿no? Y que en conjunto se combinan para generar el modelo de nicho que posteriormente en el espacio ambiental, que posteriormente es eh, transferido a un espacio geográfico. Bueno, yo en lo particular quiero que se, que se enfoquen en específicamente los registros de presencia. Veamos mi punto. Bueno, aquí eh, simplemente lo que hice fue, fue amplificar esta imagen de México con una serie de triángulos pequeños que intentan representar una unidad, un conjunto de localidades que yo voy a introducir al algoritmo para generar el modelo de nicho. Entonces, asumimos que cada registro pertenece a la misma unidad. Y por lo tanto, se modelará el nicho de tal unidad. Sin embargo, debemos preguntarnos si los registros son en realidad una sola unidad. A lo que voy es que con cierta frecuencia uno encuentra en de literatura diversos, diversos tipos de unidades cuando hacemos ejercicios de modelado. Por ejemplo, he visto que hay gente que utiliza modelos de géneros, mayormente utilizamos especies, pero también hay algunos que utilizan subespecies o solo algunas poblaciones, también con frecuencia vemos que hay gente que utiliza a las localidades delimitadas por eh, las fronteras eh, de los países o departamentos o estados. Bueno, incluso he visto artículos que tienen que ver, o que utilizan los tipos de vegetación como una unidad. ¿no? Entonces, para ser un poquito más organizados, yo dividí, ustedes quién artificialmente, pero creo que puede ser útil esta división entre unidades taxonómicas, políticas y algún otro tipo de unidades. ¿no? Bueno, enfocándonos a la primera, las taxonómicas, eh, algo que quisiera resaltar es que, desde una perspectiva evolutiva, las unidades de modelado solo pueden ser entidades reales, o lo que quiero decir es que son naturales, porque de lo contrario, cualquier cosa que nosotros pretendamos discutir, argumentar respecto a eso, en este caso, por ejemplo, los nichos ecológicos, no van a ser más que artificialidades, es decir, van a ser aseveraciones desprovistas de realidad. ¿no? Entonces, una viendo aclarado que lo que estamos buscando es tener eh, grupos naturales. Nos vamos a dar cuenta que se han utilizado diversas categorías justo para hacer referencia a tales grupos naturales. Aquí puse un listado de, de, de tres específicamente, géneros, especies y subespecies, que son categorías taxonómicas reconocidas actualmente, pero me atreví a poner poblaciones y ya adelante veremos por qué. Bueno, nosotros sabemos pues que existe una jerarquía que la llamamos lineana, que pretende básicamente reflejar la, la evolución de los seres vivos a través de una clasificación, se utilizan diversas categorías taxonómicas. En este caso me voy a enfocar solo al género, ¿Por porque simplemente un ejemplo, ¿no? esto mismo podría discutirse de cualquier otra categoría, pero veamos el, eh, como un ejemplo qué sucede dentro de esta categoría cuando pretendemos, o si es que pretendemos utilizarla como unidad de modelado? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un género? Bueno, es una categoría taxonómica que agrupa un conjunto de especies que comparten ciertas características, bla, bla, bla. Eh, sin embargo, si reflexionamos sobre la realidad que tenemos cuando usamos géneros frente a particularmente las clasificaciones, ¿no? cuando utilizamos epítetos que se refieren específicamente a un conjunto de organismos que comparten ciertas características, pues es cuando, cuando la cosa se complica. Y traigo este ejemplo de unos colegas que estaban interesados en entender las relaciones filogenéticas del género Basilina, de, de un grupo de colibrís. Y, y me llamó la atención esta, esta imagen sobre este arbolito que ponen aquí para ver tales relaciones. Y bueno, le di copy-paste, eh, pero, por eso está un poco borroso, pero quiero llamar la atención a nada más en estos aspectos. Noten que hay grupos, por ejemplo, el de hasta abajo, su grupo, que se ve es un grupo natural, pues que aparentemente está bien resuelto en términos de las relaciones con su grupo hermano, pero noten que dentro de este grupo se utilizan diversos nombres de género: Dorica, Calipte, Atis y Sedasforo. Y yo creo que esta clasificación no está reflejando. Realmente, la, el grupo como una unidad natural. Ahora, eh, vean el cuadro que marqué arriba, el cuadro rojo, notarán que el género Ilocaris aparece en dos grupos diferentes. ¿no? Entonces, la intención de esto es reflexionar sobre si yo utilizo el género como unidad de modelado y bajo o consigo información de la distribución de localidades utilizando el género solamente, vamos bueno, a decir, género y especies, ¿no? Etcé, etcétera. Eh, yo estaría probablemente cometiendo un grave error porque con cierto nivel de probabilidad yo estaría modelando grupos artificiales, ¿no? grupos, digamos, no monofiléticos, dentro de la genera de la, de la sistemática. Bueno, y esto mismo se puede pensar para cualquier otra categoría. Desde mi perspectiva, esto es un problema serio. Bueno, además, otro problema serio es Ustedes se van a dar cuenta, como más adelante haré énfasis, pero ya también se ha hecho énfasis en sesiones anteriores, acerca del nicho. ¿no? Entonces, cuando pensamos que el nicho está inherentemente conectado con la especie, ¿cómo podemos conectar este mismo concepto de nicho dentro de un género? ¿No? Pensando que incluso el género es un grupo claramente natural y bien reconocido, ¿cómo podríamos hacer esta equivalencia? ¿Podríamos hablar de, de nichos de género? Bueno, se los dejo para reflexión. Sigamos pues adelante. Ok, la pregunta que podría surgir luego de analizar el género, podrían decir, bueno, pues entonces las unidades a modelar son las especies, ¿no? Y bueno, quiero llamar la atención ahorita con este siguiente ejemplo. Eh... Pareciera que se asume que las especies son las unidades de modelar. Si no, veamos esta diapositiva que le rodea el doctor Tom Peterson en una de sus primeras presentaciones, cuando nos hablaba de los objetivos de, ¿no? de, la, de la ecología distribucional ¿no? y mencionaba en cada uno de los objetivos. Y es curioso ver o notar que en todos los casos ya aparece la unidad claramente especificada, O ¿no? sea, decir, bueno, particularizada. Las unidades son las especies, ¿no? Bueno, yo no estoy claro, eh, que, que no estoy en desacuerdo con tanto, yo creo que tiene la razón. Pero la pregunta entonces que surge aquí es, ¿qué es una especie? Bueno, aquí la pregunta y desgraciadamente la respuesta no es sencillo. De ahí que quiero primero eh, contextualizar el problema con el siguiente ejemplo. Aquí nosotros podemos notar una imagen de una tucaneta verde, y en su lado izquierdo va a anotar un mapa que representa a través de polígonos morados la distribución de la tucaneta verde en México, Centroamérica y Sudamérica. Ok, yo creo que no hay duda, ¿no? Y cualquiera puede jalar la distribución, bajar la distribución, en este caso yo la baje de NatureServe para hacer un análisis de lo que me interese hacer, ¿no? O bajo las localidades, por ejemplo, de la Hebiv Bajo las localidades, eh, las limpio con base en estos polígonos y bueno, hago los modelos de la tucaneta verde. Pero noten algo particular. Resulta que, a pesar de que hay asociaciones que están de acuerdo en reconocer a la tucaneta verde como una sola especie, aquí tenemos otro ejemplo, debemos eh, cuestionarnos cuando analizamos. Por ejemplo, que dentro de esto, llamada especie, o la corrincus prasinos, hay una gran cantidad de variación, eh, bueno, morfológica, de manera muy evidente a lo largo de la geografía, pero también hay variación eh, en los cantos, hay variación genética, hay variación... Bueno, un, una gran cantidad de variación que existe un conjunto de trabajos que nos están gritando, oigan, cuidado, dentro de la famosa llamada tucaneta verde, hay un conjunto de, de características que nos están diciendo que con mucha certeza estamos hablando de un complejo de especies dentro de este mismo nombre. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que tener cuidado, puesto que si bajamos las localidades directamente para ser el modelo de la, de la tucaneta verde, estaremos cometiendo un muy grave error. Y, bueno, esta imagen, eh, que creo que es uno de los trabajos eh, relativamente recientes, creo que fue el 2013, donde sugieren que en realidad esto sería la distribución geográfica de las diferentes especies que integran eh, este complejo. ¿no? Y nosotros entonces deberíamos eh, utilizar estas unidades de modelado y no las de abracorrincus prasinus como un todo. Bueno, para no estar poniendo tantos ejemplos de aves, porque el grupo que yo medianamente conozco son las aves, fíjense que me encontré esta, eh, este árbol que muestra las relaciones de Dendrobates, Dendrobates pumilo eh, y me llama mucho la atención, vean cómo bajo el epíteto de Dendrobates pumilo esta, se encuentran aparentemente representados diferentes grupos naturales, que además... Encima, no son monofiléticos, es decir, dentro de sí hay grupos reconocidos como especies independientes que están más relacionados solo con una parte de grupos malamente reconocidos como Dendrobates pummiro. Entonces, nuevamente, al igual que el ejemplo de la tucaneta verde, el utilizar el epíteto Dendrobates pummiro sería un grave error para hacer modelos de nicho. No sé si estoy explicándome lo suficiente, pero espero que se vayan haciendo una idea de lo que trato de decirles. Bueno, pero pues no hemos definido qué es una especie. Hemos hablado de los problemas que hay dentro de cada, eh, entre los reconocimientos de cada especie, pero no hemos definido qué es una especie. Lo interesante es que, fíjense que en, el, en la primera hoja del segundo capítulo del origen de las especies, Charles Darwin escribió, ninguna definición ha satisfecho a todos los naturalistas. Cada uno entiende vagamente lo que quiere decir cuando se refiere a una especie. Y es sorprendente cómo casi 200 cerca de 200 años después seguimos ante el mismo dilema. Yo creo que hemos avanzado, ¿no? Y de esto eh, es que voy a empezar ahorita a platicarles. Fíjense que, si bien esta no es una charla de, de sistemática, no eh, sí quisiera brevemente abordar a los principales conceptos más utilizados a la fecha para que reflexionemos, como les platicaba en un principio. Bueno, el concepto tipológico, que si bien es una herencia de, de Linneo, ¿no? que reconoce a las especies como grupos individuos que comparten características similares, es interesante cómo nosotros el día de hoy seguimos utilizando este concepto, de manera inconsciente si ustedes lo quieren ver así, pero lo seguimos, o sea, somos tipologistas de alguna manera. ¿no? Bueno, las limitaciones que tiene este concepto es, en primera, que no hay otra relación con la teoría evolutiva. La segunda es que impone límites artificiales a la variedad intraespecífica. La tercera es que no admite la existencia de especies gemelas, es decir, las especies que son morfológicamente muy similares, pero genéticamente distintas. Y otra cosa es útil solo cuando los individuos de una misma especie tienden a parecerse entre sí, es decir, cuando las especies presentan diferentes eh, tipos o diferentes morfologías, eh, politípicas llamadas así, eh, pues hay problemas también en algunos casos. ¿no? Bueno, quizá el concepto más utilizado por tradición, y yo no sé, no sé si decir desgraciadamente, si me permiten utilizar esa palabra en esta charla, es el concepto más aceptado, desgraciadamente. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, veremos algunos de, su, de, su, de los problemas, las desventajas o limitantes que tiene el concepto. Lo cierto es que nos, debe tener que, que nos debe tener que dar claro que el concepto biológico de especie reconoce a las especies como comunidades reproductivas. Bueno, alguna definición, digamos la original que propuso Meyer en el 43 y modificada en el 82, y define o los define como el conjunto de poblaciones que real o potencialmente pueden reproducirse y dejar descendencia fértil, que se encuentran aisladas reproductivamente de otras. ¿no? Bueno, Dobzhansky un poco más adelante eh, propuso otra variante de este mismo concepto, pero nuevamente la idea de comunidades reproductivas se mantiene ¿no? Desde, dentro de este concepto. Y tan es así que se han propuesto incluso una gran cantidad de mecanismos de aislamiento que, que favorecen la presencia de, o no, o, o de las especies como, como comunidades y que las limitan de otros. Pero ni siquiera quiero que se detengan a leer esta cantidad de palabras que hay aquí porque quisiera eh, primero irme a, a que noten algunas dificultades. Bueno, primero veremos sus pocas ventajas. La primera es que finalmente la reproducción no deja de ser un criterio biológico y eso pues probablemente pueda ser un argumento a favor de, de seguir este concepto. Y además quizá el, lo que los, los eh, mayor, mayormente sus defensores dicen que casi casi es aplicable en muchos casos porque cuando la, morfo, la variación morfológica es evidente entre las especies pues uno fácilmente puede asumir que si dos cosas se parecen mucho, pues se pueden reproducir y ya. Y, y particularmente hablando de los vertebrados, eh, quizá esto sería cierto. Digo quizá. Pero ahora hablemos de las limitaciones. Yo creo que es importante que eh, no se nos olvide que al ser las especies bajo este concepto reconocidas como comunidades reproductivas, uno de los grandes problemas se presenta con las poblaciones que son alopátricas, es decir, aquellas que están separadas geográficamente, separadas en el espacio. ¿Por qué? Porque los individuos tienen que estar juntos para poderse reproducir, es decir, tienen que ser simpátricos. Y aquí les, en esta imagen les presento eh, un ejemplo de, de este carpinterito, eh, cuyas poblaciones en la parte continental están más o menos representadas por ese polígono eh, rojo, y, bueno, este carpinterito se llama Melanderpes formicivorus Sin embargo, noten que hay una especie, perdón, una población aislada al sur de la península de Baja California. Esta población ha recibido el nombre de Melanderpes eh, formicivorus angustifrons como una subespecie de la especie Melanerpes formicivorus Y básicamente, pues porque se parece mucho, ¿no? Bueno, noten que tienen los ojos rojos y todos los individuos de esa población tienen los ojos rojos. Y hay algunas otras diferencias, pero aún así pues no deja de parecerse. Entonces, en ese sentido, se asume que existe capacidad reproductiva entre ambas formas, entre las de la, la península y las continentales. Sin embargo, no se pueden reproducir, ¿por qué? Pues porque están aisladas geográficamente. Y créanme que un carpinterito cruce el Golfo de Cortés es prácticamente imposible por sus propios medios. Entonces, en este caso, existe una incapacidad por parte del concepto biológico de asignar a las especies, a las poblaciones que son holopátricas como la misma especie. Bueno, se hace porque se asume por parecido físico que son la misma especie, pero en realidad no se prueba nunca la capacidad reproductiva. Y además, eh, sería absurdo estar llevando individuos de unas poblaciones a otras para ver si pueden reproducir o no. Me explico. Bueno. Pero además, el problema no solo se da en la alopatría, sino también se da cuando ocurre alocronía, es decir, cuando las poblaciones están separadas en el tiempo. ¿Por qué? Nuevamente, porque para que dos cosas se puedan reproducir, tienen que estar juntas en el tiempo, es decir, tiene que haber sincronía. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si un fósil que vivió hace 11 millones de años se podía reproducir con otro que probablemente sea idéntico, pero que vivió hace 12 millones de años. Pues no se puede, simplemente se asume que si son parecidos, pues probablemente se trataba de la misma especie, ¿no? Bueno, pero los problemas no acaban ahí. Eh, ustedes piensen, en lo general, ¿qué proporción de la biodiversidad tiene reproducción sexual? Yo creo que mucho menos del 50%, y eso viéndome muy generoso, en realidad sabemos que la reproducción asexual quizá es un fenómeno mucho más común de lo que pensamos. Bueno, incluso hasta vertebrados se reproducen de manera asexual. Entonces, pues bueno, este simplemente el concepto no aplica. Es decir, el concepto biológico deja de ser un concepto universal o aplicable a la mayoría de la biodiversidad del planeta. Bueno, y para acabar la de amolar, pues de acuerdo a la definición, las cosas que se reproducen son la misma especie. Y qué pasa con tantos híbridos que con mucha frecuencia observamos en la naturaleza. Hay una gran cantidad de, de ejemplos, no puedo decir que tampoco sea una regla, pero créanme que no son excepción, la gran cantidad de ejemplos que tenemos de, de, de individuos de diferentes especies, claramente reconocidas, genéticamente distintas, y que se, se reproducen y de encima dejan descendencia fértil. Y créanme, ese es un grave problema al cual nos enfrentamos bajo el concepto biológico de especie. Bueno, ya dejándome eh, por un lado las, las desventajas o vicisitudes que presenta el concepto biológico, quisiera llamar atención acerca de la problemática que tienen los paleontólogos ante un concepto como el biológico. Es por ello que Simpson, eh, hace tiempo, propuso el concepto evolutivo de especie. Este concepto en realidad, el gran, el gran aporte que hace es cambiar la visión de las especies, dejarlas de ver como comunidades reproductivas, como, como se ha discutido, y empezar a, a entenderlas como linajes, es decir, poblaciones en el tiempo, ancestrales y descendientes, que además en su conjunto van evolucionando separadamente de otros linajes y que tienen bueno, pues un papel y, y tendencias evolutivas eh, independientes. ¿no? Eh, entonces, esta idea de alguna manera vino a enriquecer, vino, vino a solucionar el problema que había con la alocronía y con la eh, alopatría, puesto que pues, lo que estamos buscando ya son, son linajes en el tiempo. ¿no? Esto vino a solucionar muchos problemas, pero también permanecen problemas. Bueno, al igual que al concepto biológico, también hay variantes del concepto evolutivo. Aquí les puse uno que propuso Wiley, pero nuevamente la, la, la definición básicamente es la misma: reconocer especies como linajes. Pero ¿cuál es el problema? Pues que es demasiado teórico. Porque ¿qué? te creo que son linajes, ya. Bueno, ¿y cómo separa un linaje de otro? Y el problema es que el concepto per se no nos, no nos da eh, solución a esta a este eh, problema. ¿no? Bueno, fíjense que, eh, más adelante, se tomó la idea de, de, de, de la especie como un linaje, que yo creo que es un gran aporte. Sin embargo, hubo un conjunto de personas eh, que, tomando este el linaje, incorporaron una manera de poder reconocer tales linajes uno respecto al otro. En este caso le llamaron el concepto filogenético de especie y nuevamente hay muchas variantes, pero casi todas ellas incorporan la idea de la diagnosticabilidad que hay entre los linajes. Aquí el concepto de Krakra, eh, pero tenemos por ahí otras otros variantes eh, de la aproximación de diagnóstico, de grupos monofiléticos, sin embargo todos están eh, claros en que los linajes son diagnosticables ya sea por una única combinación de estados de carácter o por caracteres autapomórficos o por como ustedes quieran, pero son los caracteres los que finalmente nos van a decir qué linaje es distinto de otro a través del de reconocimiento de tales caracteres. Bueno, al igual que otros conceptos, pues también el concepto filogenético tiene sus limitantes, y uno de los más fuertes es, por ejemplo, qué nivel de divergencia constituye una especie. ¿no? O, por ejemplo, ¿qué consideramos un carácter diagnóstico? O también el riesgo que existe de, de, de malinterpretar caracteres que son plásticos. Pero bueno, que el sistema taxónomo sea torpe, eso no es culpa del concepto filogenético. ¿no? Eh, lo cierto es que lo, el, el asunto de, de la divergencia no es un tema fácil, aunque eh, gentes como, como eh, Robert Zink han sugerido que en lugar de utilizar la cantidad, de, de cambio, de cuantificar esa divergencia para tomar una decisión arbitraria, lo ideal sería buscar los patrones de diferenciación, independientemente de cuántos hayan eh, información, eh, diferenciación haya acumulado. ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta que vale la pena pensarse, la pienso yo. Eh, fíjense que si bien, yo creo que eh, Kevin De Dequeiros, quien propuso esta idea, no, no la propuso como si fuera un nuevo concepto, de especie, él lo que sí pretendía era unificar los diferentes conceptos bajo una misma idea. ¿no? En ese sentido, quizá hice mal en poner conceptos, simplemente, eh, eh, bueno, pues ya que estamos hablando de conceptos, malamente puse esto al final, pero yo creo que su idea realmente es que, que nos dejemos de pelear, ¿no? los, los diferentes seguidores de los diferentes conceptos, y básicamente lo que sugiere esta idea unificadora es considerar que los diferentes conceptos pueden ser aplicados a diferentes niveles durante los procesos de diferenciación. Veamos, por ejemplo, esta escala. Nadie duda que la A' que está abajo sea una especie bajo cualquier concepto y la, los linajes B y C arriba sean dos especies bajo cualquier concepto. El problema radica en el interior. ¿no? Pero fíjense que esto no es, no es un problema que... Ustedes fácilmente pueden decir, ah, ese es el problema de los sistematas, que lo resuelvan y luego ya que me digan qué modelo. Pues fíjense que no, el problema es de ustedes también. ¿Por qué? Porque muchos de los sistematas ni siquiera están trabajando en el grupo y son ustedes los que tienen que tomar la decisión. Quizá ustedes no, no se dedican a la sistemática y no podrán resolver el problema, pero lo importante es que se den cuenta que probablemente existe un problema. Digo, habrá grupos que no, quizá la mayoría, pero habrá grupos que sí. Y entonces ahí ustedes tienen que la decisión sobre qué voy a modelar. Y tienen que ser conscientes de que van a, tomar, a tener que tomar una decisión, pero tienen que hacer explícito la decisión que están tomando y por qué la están tomando. A lo mejor pueden probar las diferentes posibilidades que haya y discutirlas. Lo cierto es que eso va a ser su responsabilidad. Bueno, eh, pasaremos ahora a hablar un poquito de otro concepto, como veíamos como otra potencial unidad a a trabajar, que son las subespecies como, como unidades. Bueno, noten que si bien hay muchas definiciones de especie, pues de subespecie la cosa está todavía mucho peor, porque encima de todo no hay un intento ni siquiera unificador ¿no? de, de, de intentar entender a las subespecies como la misma cosa. Básicamente cada quien entiende, eh, y ni siquiera vagamente, lo que quiere decir una subespecie cuando se habla de ella. Bueno, eh, nuestra fuente de sabiduría Wikipedia nos dice básicamente que en biología una subespecie eh, es cada uno de los grupos en que se dividen las especies y que se componen de individuos que, además de los caracteres propios de la misma, tienen en común otros caracteres morfológicos por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de las demás subespecies. Okay. O sea, básicamente no dicen nada. ¿no? si nosotros checamos la, la imagen de abajo me la robé por ahí de internet eh, pues intentan representar la variación que hay a lo largo de la latitud de norte a sur del borrego cimarrón entonces claro ahí se ven como entidades claramente diferenciables por colores no sé si por tamaños no sé si por el tipo de el tipo de roca donde están parados lo cierto es que esas son eh, promedios artificiales que, que seguramente alguien que, que quería hablar de la variación los utilizó pero no hay una clara limitante bueno y este es el borrego cimarrón pero hablemos de las subespecies de venados, que tan solo en México hay 14, más o menos. Lobo gris en el mundo, no sé cuántas les gusta que haya por ahí también, el mismo número. Bueno, que hablemos, por ejemplo, de los jaguares. Y, y son ejemplos nada más que, que, que me encontré en, durante la presentación de la charla. Pero créanme que, piensen ustedes, los que trabajen con plantas, en las variedades, por ejemplo. ¿no? O sea, créanme que, que el problema no, no, es, no es trivial, es muy interesante, eh, por ahí curiosamente el doctor Singh publicó un artículo también en el 2003, pero muy interesante, no eh, donde nos quería llamar la atención acerca de cuál es el papel de las subespecies en oscurecer ¿no? la, las políticas de conservación. Pero es, yo creo que esta misma idea la podemos, la podemos pensar acerca del el papel de las subespecies en oscurecer eh, las unidades de modelo ecológico me atrevo a decirlo así. Uno de los subtítulos que utilizaba en su artículo era ¿Las subespecies son malas o solo es que hay algunas que son malas? Y lo interesante, bueno, él utilizó un conjunto de, de información básicamente con base en ADN mitocondrial y utilizó un conjunto de especies en cuya eh, variación demostrada eh, sugería la existencia de muchas subespecies dentro de cada una de las subespecies. Entonces, él se puso a analizar la variación genética y encontró que de 43 especies que analizó, solo el 3% de las subespecies sí coincidían con entidades evolutivas, reconocidas así a través de, repito, análisis mitocondriales. ¿no? Bueno, es muy interesante, pero las subespecies representan unidades naturales. Bueno, en este caso yo les quiero platicar de este, de este Cuitlacoche pico curvo, es un pajarito que tiene, tiene rato, que llevo estudiando, y, y yo creo que es un muy buen ejemplo para para a ver si puedo lograr explicarles este punto de vista. Bueno, vamos a llamar el complejo Toxostoma Curvirostre a este bichito del cual les estoy platicando como, como un ejemplo. Bien, hace tiempo me puse a hacer, no tenía nada que hacer, entonces me puse a una maestría para analizar la variación eh, geográfica dentro de este complejo. Entonces utilicé un conjunto de, de caracteres que habían sido utilizados Exactamente los mismos para describir a las diferentes subespecies, que son siete, enseguida veremos. Bueno, yo me di solo machos, solo adultos, eh, y tomé varias veces las mismas medidas, etc. Es decir, fui muy cuidadoso en términos de las medidas. Entonces, bueno, estas eran las siete subespecies descritas originalmente y todavía reconocidas actualmente. Dentro del complejo Toxostoma, Curva ¿no? Noten cómo los diferentes asurados más o menos intentan representar la distribución geográfica de las subespecies. Pero quiero confesarles que había localidades de ejemplares que yo revisaba, que la misma localidad tenía representantes de tres distintas subespecies. Es decir, había locuras por ahí evidentes. ¿no? Bueno, entonces lo que hice fue utilizar esta misma idea o esta misma distribución de las subespecies en subunidades que yo llamé unidades geográficas operacionales, ¿no? Entonces, con base en este análisis, ¿no? así, como, así como los colores representan las diferentes subespecies, lo que hice fue decir, bueno, pues si tienes unos caracteres de las subespecies, yo esperaba encontrar esto, ¿no? Diferentes subespecies como subagrupadas dentro de, digo, quizá unas más parecidas a otras. Este es un análisis de, de similitud nada más. Pero yo esperaba encontrar, pues, similitud entre las diferentes unidades operacionales que me representaban una misma subespecie. ¿Pero qué fue lo que encontré? Esto. Es decir, estaban revueltas. No había una, una unidad morfológica que me, recono me permitiera reconocer a un, ni siquiera una sola subespecie. ¿no? De, la, de las que estaban propuestas. Bueno, eh, ¿esto a qué nos llevó? Pues después de no haber encontrado correspondencia entre las subespecies y las variaciones morfológicas, bueno, entonces, pues, ¿a qué se correspondería entonces? Bueno, básicamente a dos grandes grupos morfológicos, uno coincidente con el desierto sonorense y las planicias las tierras bajas la tierra de las penínsulas del Pacífico, y por otro lado un gran grupo morfológico correspondiente al desierto chihuahuense y algunas zonas áridas del centro y sur de, de México. ¿no? Esto nos invitó también posteriormente a analizar el ADN mitocondrial, ya que teníamos la breasonosología que queríamos ver la genética, y lo sorprendente fue que encontramos nuevamente dos grandes grupos genéticos con exactamente la misma división. Encontramos quizá un tercero que, que no vimos en la variación morfológica, pero sí en la genética, con muy poco grado de diferenciación al sur de Puebla, que se podría discutir ¿no? su reconocimiento como, un, como una unidad distinta o no. No lo sé, ahí sí reconozco, reconozco la artificialidad de, de aceptarlo o no. Yo lo, yo lo haría, hay gente que dice que no, no, que me lo han dicho, etc. Lo cierto es que... Encontramos en realidad, con base en la morfología y en la genética, básicamente solo dos linajes. Uno correspondiente, repito, al ciertos cierto sonorense y otro al chihuahuense. Entonces, eh, yo creo que aquí nos está dejando una moraleja clara. Y esta moraleja es, ok, después de saber lo anterior, en la práctica, ¿qué implica? Pues la moraleja es que si consideramos al complejo en conjunto, el complejo de toxostoma curvirrostre, como unidad a modelar, nosotros, nosotros tendríamos que eleccionar justo esas localidades que tienen ahí enfrente para generar un solo modelo. Ahora, si consideramos a las subespecies de toxostoma curvirrostre como unidades a modelar, entonces las localidades que tienen frente tendrían que ser elegidas con base en los polígonos que están atrás de diferentes colores para separar esas unidades. ¿Se dan cuenta? Y bueno, ¿y esto qué implica? Por dar un ejemplo, ¿qué pasaría si seleccionamos solo las localidades de la subespecie Toxostoma, Curvy, rostro, y que están ahí en amarillo y que pertenece al grupo de los Cuitlacoches del desierto de Chihuahua? Bueno lo que encontraríamos es que estaríamos caracterizando de una manera muy particular y probablemente errónea eh, el nicho. Aquí estoy representando, en realidad no es un nicho, simplemente estoy eh, graficando en dos dimensiones, donde la dimensión una es precipitación y la segunda es la, la temperatura promedio anual, Estoy representando simplemente las localidades, ¿no? utilizando el, el linaje de, de Chihuahua, que está marcado en círculos grises, y estoy sobreponiendo solo las localidades que corresponden a la subespecie Oberholze. Entonces, noten cómo, si yo utilizo estas localidades, las implicaciones que tendría para generar y representar ese nicho, esas, las características de esos nichos. ¿no? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pero sería válido si yo estoy preocupado interesado en ver las variaciones extremas de las poblaciones de Tamaulipas y Texas por alguna razón en particular bueno, perfecto, háganlo justifíquenlo y háganlo lo que yo estoy diciendo es que si ustedes están en lo general buscando unidades naturales a modelar, que es lo que en general la mayoría estamos buscando pues aquí tendríamos un problema serio ¿no? ok, entonces finalmente si consideramos entonces a los linajes para modelar esta sería la selección de localidades que tendríamos que hacer para generar los de respectivos dos modelos de nicho. Noten que dejé los de Puebla afuera porque siguen, los de Puebla de Oaxaca porque siguen en discusión, pero bueno, al menos tendríamos dos grandes linajes con mucha certeza. Bueno, ustedes podrán preguntarse, a ver, a ver, Octavio, pero ¿no será lo mismo si sumamos los modelos de las unidades taxonómicas inferiores que nos rescaten los nichos de las unidades superiores? Bueno, fíjense que esta pregunta también la, la hicimos con unos colegas y, y quisimos, quisimos este, con un colega en particular, y quisimos probarlo, ¿no? Y bueno, para esto utilizamos eh, este ejemplo de unas gallinitas de monte, que le encantan mucho al amigo Claudio, y él dijo, bueno, este creo que es un buen ejemplo para analizarlo. Entonces lo que hicimos fue utilizar el geno de Endortix con las tres, entre comillas, especies oficialmente reconocidas, Macrura, Barbatus y Eucophrys, y las diferentes subespecies. Bueno, ¿y qué fue lo que hicimos? Básicamente utilizamos todos los registros de todo el género de y lo modelamos. Después nos enfocamos a los registros de las diferentes especies reconocidas actualmente y los modelamos de manera independiente y finalmente, a manera de ejemplo, utilizamos las subespecies de la especie Leucofris, del Drotis Leucofris, y las modelamos. Quiero solamente aclarar que, si bien hay dos subespecies descritas entre el Chiapas, Guatemala y Honduras, desgraciadamente nos fue prácticamente imposible reconocer geográficamente las dos subespecies, puesto que están mezcladas. ¿no? Entonces decidimos eh, pues unirlas como en una misma subespecie y lo que sí es que la subespecie de, de Costa Rica está muy bien separada geográficamente y claramente identificada. Bueno, lo que encontramos fue lo siguiente. Aquí, aquí están los modelos de nicho de cada uno de estos niveles que habíamos platicado. Eh, y noten que cuando hicimos el modelo de nicho del género, a pesar de que se escuche absurdo, encontramos casi 600 mil píxeles que cuando hicimos los modelos de nicho de cada una de las especies reconocidas oficialmente y las sumamos, ahí con un rectángulo rojo se resalta que se obtuvo casi la mitad, un poquito más de la mitad de registros eh, que cuando modelábamos el género. Bueno, una moraleja es que no es lo mismo modelar las especies y sumarlas, que modelar el género. Pero vean un caso curioso. Cuando analizamos los modelos de una perspectiva eh, ecológica, en el espacio ecológico, note que cuando modelamos el género, pareciera que se reconocen zonas que no se recuperan cuando se modelan las especies. Y yo creo que ustedes ya tienen una idea de los porqués. Bueno, cuando hicimos el ejercicio a niveles inferiores y comparamos la, el modelo de Leucophrys con relación a las dos subespecies que modelamos en este caso Leucofris e ahipospodius, nos dimos cuenta otra vez que no es lo mismo, pero curiosamente aquí el patrón es contrario. Cuando modelamos la especie encontramos solo más o menos 140 tantos mil píxeles, pero cuando sumamos las dos subespecies encontramos casi 190 mil píxeles. Bueno, entonces no es lo mismo, pero tampoco es una regla que, que el sumar siempre va a ser la mitad o siempre va a ser el doble. Yo creo que estos casos hay que analizarlos en lo particular y claro, eh, yo creo que hay muchas razones que nos explican por qué de estas diferencias. Y nuevamente, cuando analizamos esto, un espacio ecológico nos damos cuenta que hay zonas en el espacio ecológico que son recuperadas solo cuando modelamos en lo individual y no son recuperadas cuando modelamos en lo general. Y no estoy defendiendo, y por favor que quede claro que no lo estoy diciendo que modelen su especies, o especies o géneros, le estoy diciendo simplemente es reflexionen, piensen en los linajes, que creo que por ahí va como mi preferencia, no o mi sugerencia. Y bueno, ¿por qué? Porque las implicaciones que tenemos, como se puede ver aquí, si nosotros eh, analizamos los ejemplares y los individuos, pues créanme, la diferencia que hay entre los ejemplares provenientes de Costa Rica con los provenientes de, de, de Chiapas, de Guatemala, Honduras y El Salvador son muy diferentes. ¿no? Entonces, si nosotros en lugar de pensar en la categoría de género, de especie, de subespecie pensamos en los linajes, creo que nos estaríamos acercando un poco más a la realidad. ¿no? Bueno... Ok, yo creo que ha sido eh, bastante larga la, la plática con relación a, a, a las unidades taxonómicas, pero analicemos brevemente algunos ejemplos cuando utilizamos unidades políticas, es decir, cuando estamos utilizando eh, artificialmente límites políticos a nivel este, departamental, estatal, eh, eh, o de provincias, o de países, o alguna unidad, que nos sirva a los seres humanos, pero que no refleje necesariamente una, una entidades reales. ¿no? Bueno, veamos algunos ejemplos. Como ya estamos familiarizados con estos conjuntos de localidades, eh, pues vamos a seguirlos utilizando. ¿Qué pasa si seleccionamos, por ejemplo, solo las localidades de México? ¿Por qué? Porque me interesa ver la distribución del Cuitlacoche en México. ¿Y cuál es su, su...? Bueno, pues seleccionamos esas que están en amarillo. Pero recuerden que ya habíamos llegado al acuerdo que eran dos linajes, ya lo habíamos analizado, ya habíamos presentado evidencia que eran dos linajes. Entonces, si yo utilizo México, lo que estoy haciendo es seleccionar solo una parte de cada uno de los dos linajes. Bueno, ¿y esto qué implicaciones tiene? Pues que si yo analizo otra vez en una, desde una perspectiva ambiental bajo un ambiente... Eh, bivariado, eh, de, de uno por un lado de la precipitación anual y por otro la temperatura promedio anual, para los dos linajes, eh, en este caso el de Chihuahua resultado con puntos grises y el de Sonora representado con puntos rojos, y bueno, y encima, por otro lado, las localidades seleccionadas dentro de México, pues se va a notar que nuevamente hay áreas ambientales que están siendo más representadas utilizando límites políticos y quizás este no es el mejor ejemplo, yo creo que sería mucho más evidente si yo utilizara por ejemplo solo el estado de Sonora o solo el estado de Chihuahua para representar esos nichos. De ahí la importancia que cuando hacemos modelos de nicho no tenemos que pensar en, en que me interesa solo una provincia, entonces solo voy a modelar ahí o me interesa solo este país y voy a modelar ahí. No, tenemos que pensar en el linaje como un todo, porque es el linaje, finalmente, el que me representa el nicho ecológico, ¿no? el que ha evolucionado y particularizado el nicho ecológico. Y lo que buscamos es justo representarlo bien. Bueno, finalmente veamos eh, el otro conjunto de unidades, de las cuales yo les platicaba en un inicio, que les llamé otro tipo de unidades, en este caso las ecológicas, eh, fíjense que, bueno, esto acotado de, del tiempo, pues no, no, me, no me gustaría extenderme mucho, pero sí quisiera llamar, llamar la atención respecto a que en la literatura me he encontrado, con cierta frecuencia, que se seleccionan unidades de modelado de una manera tanto particular. Y créanme, no quiero criticar los trabajos de otros colegas, simplemente... Quiero hacerlos pensar otra vez. Vean, por ejemplo, el trabajo de sus colegas mexicanos y australianos eh, que utilizaron, querían modelar, querían ver el efecto de, del cambio climático sobre los bosques mesófilos. Y es interesante porque ellos utilizaron un polígono que se representaba el bosque mesófilo en México y tomaron puntos al azar de esa vegetación y generaron modelos al azar de esos... De esos eh, pues conjuntos de, de localidades seleccionadas al azar que ellos le atribuyen la particularidad que representaban el bosque mesófilo o bosque nublado, que también o nubloso, ¿no? que como, como también se le llama. Eh, y bueno, yo nuevamente repito, no estoy criticando el hecho de que esté mal o bien, simplemente quiero llamar la atención acerca de esta práctica, puesto que ya aquí no estaríamos hablando de localidades georreferenciadas de especie no particular, si no estaríamos hablando de una selección azarosa de puntos dentro de un polígono de vegetación que nos representara esto mismo. Como una alternativa, y repito, no mejor, no peor, simplemente distinta. Eh, bueno, perdón, este es otro ejemplo de, de este mismo grupo de, de colegas que repitieron el ejercicio anterior, pero ahora en, una, en unas comunidades vegetales en África, ¿no? Y bueno, interesante también esta aproximación. Pero les decía, como una alternativa, junto con otros, otros colegas hemos estado trabajando el qué pasa si modelamos las especies de alguna manera restringidas a estos ambientes de interés y las sumamos. En este caso, no estamos sumando subespecies para que no se confunda el concepto, estamos sumando los modelos de nicho de especies restringidas en diferentes grados, asociadas a estos ambientes, para reconstruirlos. De manera sorprendente, eh, llegamos a conclusiones de alguna manera, al menos geográficamente, similares. ¿no? Lo bonito es que eh, el separar o, o tener una aproximación autoecológica para hacer modelos de, de ecosistemas, de alguna manera facilitan el entendimiento y el reconocimiento de los ecosistemas no como entidades o no comunidades real y claramente separadas, sino como continuidades ¿no? eh, geográficas. Esto es un punto que yo sé que, que causa controversia y yo no quiero causar controversia, nuevamente repito, lo que quiero es hacerlos reflexionar. Bueno, nosotros repetimos el mismo ejercicio que habían hecho para los bosques mesófilos pero desde una perspectiva eh, de modelos de nicho, y lo interesante fue que, perdón, modelos de nicho individuales, especies de individuales, llegamos a conclusiones relativamente parecidas con relación a la geografía, pero, no. pero sí, en lo, en lo local hay diferencias. ¿no? Y bueno, esto lo hemos hecho para otras, a otras, este ecosistemas, y bueno, pues yo creo que estamos siguiendo, estamos queriendo entender eh, cómo modelar ecosistemas y si, es, y si es interesante y qué implica utilizar, por ejemplo, eh, el seleccionar localidades al azar dentro de uno y de otro y a qué nos lleva. Yo creo que es un campo que sigue avanzando y bueno, ya platicaremos en unos años. Pero eh, si me preguntan ustedes, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, entonces, como nos lo sugiere la cara de este chimpancé, de la imagen no del chimpancé que les lleva platicando un rato, aunque también yo creo que pongo la misma cara cada vez que voy a hacer un ejercicio de modelado. lo cierto es que eh, no tenemos entonces, como les decía desde un inicio, la respuesta a todas sus preguntas, pero sí la reflexión. Ya que si bien no existe una única respuesta, porque finalmente en todo caso depende de la pregunta biológica a responder, yo creo que de manera general y con base en el hecho de que los nichos ecológicos son propiedades de las especies, pues las unidades fundamentales a modelar son las unidades evolutivas que reconocemos como linajes. Aunque las necesidades podrían eh, llevarnos incluso a tomar otro tipo de decisiones, o ¿no? subunidades, como por ejemplo si nos interesan las variedades de plantas resistentes al frío, o las poblaciones de venados de grandes cornamentas por el interés energético que hay, o, o en el caso de las poblaciones que ya están establecidas en áreas de invasión con relación a las poblaciones provenientes de sus áreas de origen, en fin. Eh, seguir las necesidades a resolver está bien, siempre con base en la pregunta biológica, pero siempre pienso que lo fundamental es que debemos pensar en lo general en unidades evolutivas en lo posible evitando la artificialidad, o al menos tenemos que hacer explícito del por qué estamos tomando esa decisión, porque eso nos va a permitir de alguna manera también reconocer pues, nuestras limitantes. Bueno, ya con esto eh, me despido, les agradezco mucho su atención y con gusto estaremos pendientes de sus preguntas para el próximo viernes. Muchas gracias.